Congreso Mutacional. El gran problema de las personas es que no saben lo que quieren. Las personas dicen, quiero ser feliz. Y el universo necesita saber qué es la felicidad para vos. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearnos para recibir eso que queremos en el día después. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.